Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Buenos días. ¿Cómo estamos? Vale, para quien no sepa de qué va esto, es un juego de pintura, ¿vale? Creativo. Vale, hay que hacer unos recados que nos mandan y a veces somos un poco traviesos si no hacemos lo que nos mandan. Por cierto, había descubierto yo que con la rueda del ratón, en vez de usar los números, pues puedo hacer así, ¿vale? No leídos. Vale, tenemos dos solicitudes. ¿Vale? Nuestro equipo de diseño... Sí, mucho texto. Tira para adelante. Vale. Sin responder. Vale. Estos son... Eh, recados. ¿Vale? Pero... Como estamos en fin de año, voy a pasar de eso... Y vamos a hacer una pintura nosotros. ¿Vale? ¿Qué voy a dibujar? Um... A un señor con, tomándose las uvas en eh, las campanadas ¿Cómo va a salir eso? Eh, no, no lo sé Yo voy a intentarlo, ¿vale? Vamos a intentarlo Espero que se me escuche bien A ver eh... ¿Eso qué es? ¿Eso, eso, eso, ¿Esto qué es? ¿Qué hace esto aquí? Ah, es una pintura Tampoco me importa mucho. A ver, eh, necesito que el pincel de color negro Vale esté lleno. Así que necesito pam, pam para dibujar. Porque si no, ¿qué hacemos? Eh, aquí, esto, por favor, ¿dónde está el agua? Vaya vuelta más tonta, acabo de dar ahora mismo. Esto así. Necesito este pincel Vamos a ponerle eh, moradito ¿Vale? ¿Para qué? Para las uvas ah, prrr, Yo creo que así está bien, ¿no? Vale Necesito el verde ¿Vale? Verde Yo creo que así está bien Vale, yo, me sirve Yo creo que me puede servir con esto Entonces eh... ¿Cómo lo voy a hacer? No tengo ni idea, pero... Me lo voy a inventar, ¿vale? Entonces... Simulamos que aquí... Está la mesa, ¿vale? Qué perfección, por favor Si es que somos muy profesionales Bueno, es una mesa un poco torcida Pero es una mesa, ¿vale? Entonces... Aquí tiene su plato... Con las uvas Ahí, bonito plato. Y vamos a poner las redonditas: uno, bonita uva, dos, y así sucesivamente hasta hacer doce, ¿vale? Doce, por favor, qué perfección, por favor. Muy bonito el plato, <ríe> precioso. Ahora vamos a dibujar al señor. Que se está tomando las uvas, entonces... Eh, aquí hacemos como una silla. Así. Pam, pam. No critiques mi arte, ¿vale? Estoy creando... Es arte contemporáneo, ¿vale? Es arte abstracto. Aquí. Pam. pone el culito aquí. Este es el culo. Luego... <risa> Luego... Estas son las patas del señor. Una... Dos. Ahí. Un poco desequilibradas. Pero son las patas del señor. Luego tenemos aquí. Los brazos. Un poco largos. No te voy a engañar. Son demasiado largos los brazos. Las manos. Cogiendo como una uva. Ahí. Bueno, mejor dibujado no podría estar esto. ¿eh? No me lo vas a negar. Mejor dibujado no podría estar esto. Y entonces ahora aquí el señor... Le dibujamos una boca Así oh, Voy diciendo tu boca Tomarse las subitas El ojito No el ojete El ojete ya está dibujado Así ¿Qué te parece señor? ¿Qué te parece? Luego Para aprovechar esta pintura Vamos a tintarle el pelo de, de verde Porque estamos en fiestas Va le pinto el pelo de verde, así Menuda obra de arte, por favor Bueno, no me está saliendo muy allá, pero bueno Ahí está, ¿vale? Entonces sería, don... Nosotros hacemos las campanadas, ¿vale? Don... Venga, señor, en las uvas Don... No, no, primero va los cuartos, señor Espere, espere, échelas en el plato de nuevo Vale, muy bien, así me gusta Vale, primero van los cuartos, ¿vale, señor? clin clon, clin clon ¡Espérese, señor! ¡No sea impaciente! Clink clon, ¡Atención! ¡Prepárense! Clink clon, ¡Ahora! ¡Dum! ¡Vamos todos! ¡Dum! ¡Cómo sale su buen señor! ¡Dum! dam, ¡Dum! ¡Dum! ¡Dum! Dan Vamos señor, tú puedes Dan Vamos señor, que ya queda menos Dan Dan ¡Feliz año nuevo, señor! ¡Feliz año nuevo! Vamos a ponerle aquí 2023 Bueno, bueno El señor ya se ha tomado las uvas Vamos a poner aquí la mejor comparadas del mundo, ¿sabes? 2020 Bueno, menuda perfección de números, por favor 2023, ¡Feliz año nuevo, señor! A ver, son. son... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué, qué, qué hora es en España? Son las 12.17. He hecho dos hora, 12 horas antes las uvas. Espero que no traiga más fuerte eso. <risa> hecho 12 horas antes las uvas. Con el señor este, ¿vale? A ver. El señor este ya las ha hecho. Este señor ya está en el 2023. Nosotros seguimos en el año 2022. Este señor viene del futuro. ¿Vale? Este señor ya está en el futuro. Entonces. Uh... Vamos a enviar la pintura. ¿Qué te parece la obra de arte? Vamos a, a firmarla, ¿vale? A firmarla con, con, con, con el tinte verde de, de, su, de su pelo. Voy a hacer una firma, una firma random, ¿vale? Así. Esta es mi firma, ¿vale? Así, en plan random. Vamos a ponerle colores. Así. Así, coloritos. La mejor firma del planeta. Ahí está. ¡Hala! ¡Hala! Firmado por Sofis20. Enviar pintura. Vender en el mercado. Eh, eh, 223. No, 2023. Venga, voy a ponerlo. Voy, voy, voy a ponerlo. Voy a ponerlo. Venga, va. Enviar. Enviar. ¿Enviar? 2023. ¿Se puede poner? Dime, dime que se puede. Dime que se puede. ¡No se puede! Bueno, pues pongo el máximo. 400. ¿Quién lo pague? Pues, bueno, vamos, le, le doy un premio. Hola. Te he estado siguiendo desde tus inicios. Muchas gracias. Es un seguidor fiel. Muchas gracias, señor Macario. Eh, creo que puedes cambiar el mundo a través de tus obras de arte. Gracias, bueno, tampoco es patando pero gracias por, por, por, tu, por tu mensaje tan bonito. Quiero que dibujes, bueno, otro un dragón, algo ciberpunk. Bueno, bueno, bueno, eh, voy a crear mi obra de arte como yo quiera, ¿vale? Realmente me gustaría que estuviera en un gran lienzo, ¿vale? Estoy listo para gastar 160 que no sé leer por esto. Adiós, Macario. Muchas gracias, señor Macario. Muchas gracias por sus palabras tan bonitas y preciosas. Le voy a intentar dibujar un dragón. ¿Cómo? Eh, no sé, sí, no soy experta dibujando dragones, pero, pero voy a hacer. Vale, me ha dicho un gran lienzo. Pues este es el más grande de todos los que yo conozca. Vale, entonces. Eh, estilo Cyberpunk. Vale, pues estilo Cyberpunk los colores son... Lila, ¿no? O sea, este de aquí eh, Rojo, ¿no? Rojo No soy experta en Cyberpunk Pero, pero entiendo los colores, ¿no? Más o menos eh, Azul eh, eh, eh, eh, Y con esto creo que voy a inventarme un dragón ¿Vale? Me voy a inventar un dragón Lo voy a dibujar rojo ¿Qué te parece? No, no sé cómo va a salir esto. Eh... ¿Es, es, ¿Es un dinosaurio? ¿Qué es esto? ¿Es un calamardo o qué? A ver, y los ojos. Eh, bonito. Me, me, parece, me parece lo más bonito que he hecho hasta ahora. Bueno, bueno, qué preciosidad. Por favor. Los dientes. Vamos a dibujar los dientes. Así. Los dientes. Más o menos. Así. Los dientecitos. Los dientecitos. Perfecto. Maravilloso. Ahora. Pupila. Azul. Um, ya sé que el rojo y el rosa no pega, así que ¿qué haces? Estoy creando, no, me desconcentres, no me desconcentres. Estoy haciendo rayas. ¿Por qué? Por poner algo en el dragón. Es un dragón rayado, ¿vale? Está rayado, es rayado. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Pa eh, pa, pa, pa, pa, pa, pa, bueno, bueno, bueno, bueno El dragón Zebra se llama El, Es un dragón Y al mismo tiempo es una cebra Al mismo tiempo es un dinosaurio Y al mismo tiempo Es una persona haciendo así Porque si te fijas Estos son piernas Estos son como si fueran brazos Así Y esto es la cabeza Menuda cosa tan extraña acabo de hacer Pero bueno Enviamos la pintura Voy a enviar la pintura ¿Lo vas a hacer? Claro que lo voy a hacer ¿Me ves con cara de no hacerlo? Pues claro que lo voy a mandar Pues claro que lo voy a mandar Enviar pintura Macario, espero que te guste mi obra de arte ¿Vale? Ahí la tienes Disfrútala Espero que la disfrutes Vale tenemos a Sara. Entonces, ¿Color negro, no? Vale, pues cogemos el color negro, color negro, coge, coge el color negro. Coge el color negro, que no falte. Yo estoy creando. Me viene la idea. Me viene, me viene. Me viene la idea. Me viene la idea, chicos. Tengo la idea en la cabeza. La tengo en la cabeza. La tengo en la cabeza. Por favor, vamos a intentar que salga. No, con la fregona. Con la fregona voy a dibujar, ¿sabes? Con la fregona voy a dibujar. Un lienzo grande, vale <coughs> Atención, eh Ahí voy Voy a crear Estoy creando ¿Me va a salir como yo tengo pensado? No lo sé Voy a intentarlo ¿Vale? Entonces, ahora La cabeza Vale, esta es la melena El pelo Ay Dios. Ratón, no me cuartes el arte, por favor. No, no me quites. Bueno, bueno, bueno. ¿Dirás eso qué es? Es un dibujo. ¿Vale? Es una obra de arte. No entiendes de arte. Tú no entiendes. Tú no entiendes. Tú no entender. Me estoy dibujando el avatar. ¿En serio? ¿Soy yo me estoy dibujando el avatar que tengo yo en YouTube? <risa> Se parece al avatar de YouTube, tú. ¿Ni he hecho aposta. Vale, a ver. Mm... Estoy tratando... ¿Dirás, esto lo has hecho aposta? Sí. Estoy tratando que... Ahí. Así. Sí. ¿te vas a dibujar a ti, de verdad? Sí, voy a intentarlo. <ríe> voy a intentarlo. Ahí. Ahí. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Entonces. Eh... A ver. En la zona de la camiseta. Así. Así. así. A esa reina, pues haga. Una reina. Y como chiste, le voy a hacer aquí. Esto para los que sois de España ya lo entenderéis, ¿vale? Pero para los que no sois de España, pues no lo vais a pillar. Una gelatina. Aquí. No sé si me va a salir o no. Una gelatina. ¿De las que tiene que ver una gelatina? Porque hay una marca de gelatinas que se llama Reina. Pues eso. Ahí está la gracia. Vale, aquí Aquí Aquí ¿No me ha dicho que dibuje reina? Pues hala Ahí tienes, una natilla O sea, una natilla no, una gelatina Ahí está Bueno, bueno, menudo, menuda gelatina Se llama reina, ¿vale? Espérate, no, espérate voy a escribirlo con ay no! Que me ha dicho color negro. Bueno, es igual, somos rebeldes, somos rebeldes. Vamos a ponerlo. Re. <risa> ah. Uy no, espérate, espérate, espérate, espérate, espérate, espérate, espérate, espérate, espérate, espérate. Lo haré. Ahí tengo muchos que haceres, ponía ahí, sabes, tengo muchos que haceres. No, no me molestes, que tengo muchas cosas que hacer Enviar... Vale, ahí está Espero que te guste mi obra de arte A ver... Tenemos... Pintura Se puso contento con la pintura, vale eh, ¿Alguien sabe, por cierto, cómo eliminar todo esto? En plan... ¿Cómo puedo eliminar las cosas estas? ¿Solicitud? No, esto ya lo he dibujado Esto, las pinturas... Las pinturas estas, o sea, las pinturas no, perdón, los correos estos, ¿alguien sabe cómo eliminarlos? Porque no me, no, no, no me sale ninguna tecla para poder eliminarlos. Va. Y bueno, esto ha sido todo, espero que te haya gustado. Si es así, dale su like, suscríbete para más contenido como este. Y oye, cuéntame qué te ha parecido, ¿qué te han parecido mis obras de arte? Oye, ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. No nos podemos quejar. No nos podemos... Espero que a la gente le haya gustado mi, mis obras de arte y a vosotros también. Así que nada, nos vemos en la próxima. Chao, chao, adiós.